Bien, y seguimos con estos chats escandalosos de jueces, camaritas y fiscales. Nos está acompañando la doctora Marisa Herrera. Buenas noches, doctora, gracias Hola, por venir. Tal? Y el decano de Filosofía y Letras, Ricardo Manetti. Eh, Ricardo, gracias por venir. Eh. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, está? Marisa, ustedes están pidiendo juicio académico para el juez Ercolini, ¿no? Sí, en realidad el lunes eh, esa es la idea porque estamos juntando firmas eh, para que realmente tenga fortaleza porque, bueno, hasta el día de hoy la facultad hay silencio de radio. Entonces... ¿Por qué la Facultad de Derecho? Yo vengo reclamando como ustedes, ¿no? Porque se expresó, filoso... ahora Ricardo lo va a expresar, filosofía y letra. Se expresó exactas. ciencias exactas. Eh, otras universidades nacionales de la Argentina. Y sorprende que la Facultad de Derecho de la UBA... Yo te preguntaría, ¿sorprende? Y no sé. Y me parece que no sorprende. ¿Pero qué le enseñan? Pues yo le preguntaba ayer en, en cámara, No me encantaría que hable el decano... ¿Le enseñan eh, en la facultad a los alumnos cómo truchar boletas, cómo esconder un viaje en helicóptero? En realidad siempre, digamos, las instituciones suelen ser bastante reacias en esto y más en derecho, ¿no? Yo creo que ahí también tiene que ver como un encubrimiento en algún y punto, sí. bueno, ¿no? De cómo se, a ver, cómo se estudia el derecho, porque creo claro. que cuando venimos a plantear hace mucho tiempo una reforma judicial en serio y seria. Digo, esto es consecuencia de lo que estamos viviendo hace muchísimos años. Esto no es de la noche a la mañana. Pasa esto porque ya veníamos trabajando hace mucho tiempo y denunciando que esto venía. Entonces, me parece que en ese contexto la pregunta es cómo se estudia derecho, porque ningún juez o jueza nace de la nada. Todos claro. se forman. Bueno, aparte que las universidades tienen un lugar muy importante y por eso mismo también. Hay una connivencia y hay una relación bastante compleja entre universidad, colegios de abogados también. Y sí, porque, porque también los colegios de abogados, los de abogados se han también? expresado, ¿eh? Bueno, yo creo que también hay, hay una crítica constructiva para hacer. Ahora, si con esto no tocamos fondo en serio y realmente no nos indignamos y juntamos muchas firmas para presentar un proceso de, este, digamos, de juicio académico. Yo ahí sí realmente creo que estamos mucho peor de lo que uno cree. ¿Qué es lo que necesitan para que...? Eh, es fácil. Usted decía ayer que está dentro de los estatutos y que ya debería por propia hay un, voluntad. Hay un código, hay un estatuto y hay un reglamento específico sobre juicio académico. El artículo 2 del anexo dice muy simple, necesito C y D. Uno es deshonestidad intelectual. Entra perfecto. Sí, está claro. Y la otra es cualquier acto que tenga que ver contra la ética eh, universitaria. Entra perfecto. Por lo cual no hay mucha cuestión de interpretación. Es fácil. Uh -huh. Entonces, la pregunta es, ¿estamos dispuestos, está la facultad dispuesta a darse un debate realmente profundo sobre qué profesores y profesoras también queremos en la facultad? Eso uh -huh. creo que es el gran tema. Que nos pasa con la justicia y nos pasa con otros lugares también más. Digo, me... no llegamos acá por casualidad también, ¿no? Y no, por supuesto. Me sorprende también el silencio del centro de estudiantes de la facultad de Derecho, ¿no? Bueno, tampoco sorprende tanto. Porque a quién responde... Y Ciudad de Buenos Aires, bueno, digamos, sí. ahí también hay algo atrás para empezar. Hay atrás como relaciones promiscuas o relaciones, sí. digamos, complejas. Está saliendo todo a la luz, ¿no? Porque digo, lo que está quedando expuesto es toda esta obscenidad sí. del poder, de la a corrupción. Ver, yo creo que lo presumimos muchos hace mucho tiempo. Sí, obvio, claro. El tema es que verlo así... Y no indignarse, creo que lo haría mal de nosotros también, ¿no? Sí, obvio. Entonces, yo el otro creo día que... se lo preguntaba al doctor veraldi Le digo, doctor, cuando usted se cruza con Ercolini y me baja la vista, dice Ercolini. Hablando de eh, veraldi acordate, Gato, que nosotros hicimos en el Consejo Constructivo, que yo integré, sí. ah, 64 claro. páginas sí. con reformas. te pueden gustar algunas más o menos. La pregunta es, hagamos debates profundos Total. sobre qué justicia queremos. Sí. Entonces, y, y, y más, mm. ahí había mucha propuesta. Nuestra ley 48, que es la ley para del recurso extraordinario 1863 no había ni electricidad claro y sin embargo pudimos tener matrimonio igualitario código civil nuevo un montón de leyes realmente que han sido transformadoras culturalmente y no podemos reformar el proceso para llegar a la Corte, ahí ¿hay, hay algo también para revisar. ¿Por qué lo básico no podemos reformarlo? Ahí está el verdadero ah, poder de cómo se construye el poder. Total. Ricardo, ¿y filosofía y letras eh, qué sintieron? ¿Por qué fue fuerte el comunicado que ustedes acaban de hacer? Resolución del decanato. Eh, sí, quisiera señalar un par de aspectos que me parecen importantes. Hablaba de recién acá la doctora de indignación. Y en el caso de aquellos que tenemos una responsabilidad, y quiero... Re justamente detenerme en esta palabra. Hay una responsabilidad de quienes somos decanos o decanas de las diferentes facultades y que también formamos parte del Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires. Señalo este aspecto porque tiene que ver con el comunicado que nosotros sacamos desde la Facultad de Filosofía y Letras. Ese comunicado no es un comunicado del decano, sino que es un comunicado que en realidad es una declaración que saca el Consejo Directivo el Consejo de nuestra de facultad. Esto es importante uh -huh. señalarlo porque el Consejo Directivo está integrado por los diferentes claustros que hacen a la comunidad y a la vida universitaria. Es decir, esto está presentado inicialmente por el claustro estudiantil. Esto también para pensar qué es lo que ocurre en Derecho. Claro, porque... Está... Sí. pensando. es más mira... difícil. No, de... Mientras usted habla, digo, pero perdón, usted no es el decano de Derecho, que es lo que tendría que haber bueno, hecho pero... todo, no, todo justicia. el cuerpo. No si el otro decano, a lo mejor no hubiera pero, esta justicia. Pero hay, ¿no? hay una realidad concreta, hay una responsabilidad de todos y todas aquellos que formamos sí, parte de la Universidad obvio. de la universidad de Buenos porque Aires. Porque va el prestigio de la Universidad va... Nacional de, de Buenos Aires. Pero no solamente Aires. va el prestigio, tiene que ver con la honestidad, este elemento que es clave y es fundamental. Justamente por eso lo que estamos pidiendo es una una investigación sumaria. Es lo primero que tiene que hacer la universidad. Y este es el pedido y esto es lo que está planteando la Facultad de Filosofía y Letras a través de esta declaración que primero lo que hace es repudiar lo que ocurrió en Lago uh -huh. Escondido, pero además pide una investigación, un una investigación que va específicamente dirigida a un profesor regular de la Universidad de Buenos Aires, porque no solamente significa que es un profesor de la Facultad de Derecho, es un profesor de la Facultad de Buenos Aires, y en ese sentido uh -huh. ¿no? es donde nos compromete, no solamente al claustro de profesores y de docentes, sino a toda la comunidad universitaria. Uh -huh. Por eso es que es tan importante, primero repudiar, pero luego pedir justamente esa, esa investigación sumaria. Y esto, que fue una declaración por parte de la Facultad de Filosofía y Letras del Consejo Directivo, vuelvo a repetir, es lo que vamos a presentar el próximo miércoles que va a ser la última sesión del Consejo Superior de la Universidad. Y en, ese, y en esa sesión, justamente, es donde se va a tener que debatir, también van a tener que debatir el resto de decanos y decanas de la facultad, también los representantes de las diferentes universidades y los claustros, tanto de graduados y graduadas, de estudiantes y de Bien. profesores y profesoras. Bien. Yo creo que va a ser un día importante para la Universidad Entonces, de Buenos Aires. hay una sí, cuestión seguro. también que me parece interesante que es, cuando presentemos nosotros eh, el pedido de juicio académico, esto implica que el Consejo Directivo tiene que expedirse si es razonable o si lo va a archivar. Y si lo archiva, las razones de por qué lo archiva. Claro. Digo, también es interesante Bien. que den las razones de por qué archivan. Bien, totalmente, por supuesto. Bueno, les agradezco a ambos. Entonces, el lunes esto en Facultad de Derecho, el miércoles... En el rectorado, eh, en el rectorado de la Universidad de, la de Buenos Aires, en el Consejo Superior, donde ahí vamos a estar Bien. participando todos los decanos, todas las decanas y también los representantes del claustro de profesores, de estudiantes Bien. y de graduados. Es muy que importante, es importante que el claustro universitario Seguida, se se empiece cual. a hacer escuchar su voz. La verdad está estamos... si en lugar de la usina de pensamiento. Se... ¿No bueno, mueve esto? Exacto. Estamos perdidos. Estamos poniendo en cuestionamiento sino sí. lo que significa la institución universitaria exacto. y en este caso la Universidad de Buenos Totalmente. Aires. Totalmente. Les agradezco, oh. eh. gracias Muchísimas eh. Gracias. Gracias, lo vamos a seguir.